Buenos días y gracias por estar hoy aquí en la provincia de Málaga en este espacio de debate donde encontrarnos y donde, bueno, compartir los diferentes argumentos y, y vivencias que hemos, que hemos mantenido y que seguimos manteniendo dentro de esta organización. El documento lo presentamos, Rafa Herrero, como responsable de organización en la provincia de Málaga y el COJABLA como coordinador provincial eh, un documento de balance provincial, un balance que no busca la confrontación, ni el enfrentamiento, ni el descrédito, porque como bien saben los compañeros y compañeras de la provincia de Málaga, nosotros hemos trabajado siempre desde el respeto, el debate, con todas las sensibilidades que conformaban los diferentes círculos de la provincia de Málaga, el regionista cuando estaban en su momento, eh, gente más, más pablista, centralista, gente que venía del mundo sindical y que encontró el espacio en, en Podemos y, y así. Hemos querido trabajar eh, poniendo recursos económicos, poniendo recursos humanos y tratando a todos los círculos de la provincia por igual. Eh, hemos tenido que enfrentarnos a diferentes problemas eh, ya que también llevamos trabajando eh, al frente de esta dirección en un corto espacio de tiempo, tres años prácticamente, y veníamos arrastrando numerosos problemas como por ejemplo en Ronda, donde había un enfrentamiento muy importante y fuimos capaces de articular un círculo que trabajara por los problemas y, y por los problemas de su ciudad y por los rondeños y rondeñas, además, intentar pues, asentar las bases en municipios de la provincia de Málaga, donde Izquierda Unida tiene una implantación importante y prácticamente pues, eh, competíamos en el mismo espacio, pero sin embargo, pues, hemos podido sacar candidaturas o tener presencia en los municipios de Arriate, Pizarra, Álora, Campillo, Cártama, Alaurín, donde hemos tenido también representación municipal. Eh, también arrastrábamos numerosos problemas de. De, por ejemplo, en la Costa del Sol, con los partidos instrumentales. Y bueno y hemos podido pues eh, sacar adelante lo mejor posible, lo mejor que hemos podido, la situación en, en, en toda la Costa del Sol, con concejales en Torremolino, Una Realidad, con Asamblea, con, en Benalmádena, no pudimos sacar concejales esta vez, pero hay unos compañeros y compañeras que siguen trabajando, que están al pie del cañón en temas de desahucio en temas de educativos, en Nerja, en el Rincón de la Victoria... Me quiero también parar un poco en Mija, porque en Mija, eh, a pesar de, de aquellas dificultades del Costa del Sol, si se puede, pues gracias a los compañeros de Alternativa y gracias a los compañeros de Podemos que apostaron por la confluencia, hemos podido sacar representación municipal y tener una concejala. Yo la verdad que estoy un poco triste porque me hubiera gustado que también hubiera salido Esperanza de Alternativa, pero lo intentaremos la próxima vez. Eh, también me quiero parar en, en Vélez Málaga, que en Vélez Málaga vale uh, lo que tengo yo que decir, en Belén Bel Málaga, pues a pesar de, de un trabajo magnífico que hicieron los compañeros, sin desmejorar los que están ahora al frente del círculo, un trabajo en sus municipios, organizado, de asamblea, de debate, lejales a, a la dirección, pues quiero darle desde aquí, en estos tres años, pues mis felicitaciones y animarlos a seguir trabajando al frente de su ciudad. Eh, Detenerme también en Marbella, porque Marbella es un, un caso... Muy curioso que, que a nosotros personalmente la dirección nos dolió mucho y es que en Marbella teníamos una asamblea, teníamos un grupo municipal, teníamos concejales y una comitiva encabezada por Juan Carlos Monedero desde Madrid ha dejado Marbella como un solar, sin nada. Ya No tenemos ni concejales, ni tenemos asambleas, ni tenemos absolutamente nada. Creo que hay que pegarse al, ter al territorio, conocer las problemáticas de cada municipio y no imponer absolutamente nada. 30 segundos. Vale. Y bueno, y a pesar de todo, pues hemos hecho ruedas de prensa prácticamente toda la semana, hemos, hecho, hemos estado en campaña en medio rural, denuncias de tema de planes de verano en los hospitales, eh, hemos, hemos trabajado por las carreteras, contra los desahucios, por la educación pública. Y eh, bueno, yo me preparé eh, unas propuestas para el próximo ciclo, como la apertura de sedes comarcales que todos los compañeros y compañeras demandaban, crear asambleas populares abiertas, eh, crear censo provincial, fomentar actividades y todo lo demás. Bueno, yo ya eh, dejo lo dejamos para el debate y nada, pues gracias a todos y a todos los malagueños por vuestro apoyo.